Vente a caro hay por ahí de virtud, un mica agua y petura, tojonte a tasere ya. Si hay sandeles de pota guirella ya y hice mora al cu. Porque cada rollo junte hay para molestar. Zapu antes de Padre ojo y te, se ve a acá. Esta es tema, que apuntaba mi Que el mal es tu pimiento de ayer. Cállate pa' seré que, cura mi mi culpa. Toge tu paisa, ape despreciado y coja hue. Más que solo Paloma palomamillo pa' y cura. Aca pujira, Hace asesor mime. Será en juego, seré la peón, una bendición cada comida. Seré cobe hayan la muerte o acá. Y sirvi pio de japetaje. Un mismo a tu agente hacer esa pejata, a un a pesar o ya de o seré, sacar y toñe ehuir a campana yo iré, a paloma mi se pe tu avisa. Entonces hagamos verle, voy a